Hola gente de YouTube, que yo también este novito, estamos acá jugando Block Strike Un juego que sumamente me sorprendió, no sé, la palabra sumamente como que quedó ahí... Súper eh, mal puesta pues, pero no importa Bueno, eh, es un juego super genial No me voy a explicar nada, lo vamos a ver en Ya no sé cómo grabar, duré mucho tiempo sin internet Y ahora me trabo todo Y aquí estoy con mis amigos, está Steven, está Keanu Va a estar Edgar, pero dentro de un rato Hable muchachos, hola Hola, hola Y hola Hola, que estaba Aquí andando buscando a mis perros ¿Y Ahí para que Edgar encuentre sus perros <risa> Ahí está Edgar, ahí está Edgar, ahí está Edgar Vamos a empezar a jugar, ya estoy aquí en el servidor Voy a crear el servidor, muchachos Bueno, básicamente este juego es una copia exacta del counter Como lo ven en pantalla Pero con gráficos de Minecraft Y se ven bonitos, o sea, son son gráficos lindos Ahí está Steven, ¿qué pasó, mamá? Weo? Ya va, no me haya rajado, marico Marico, vamos a hablar, weón Vamos a hablar, vamos a hablar, marico Wey, pero la puntería mía es horrible este. Toma. Esta es la típica exageración que hacen en los videos de los youtubers grandes que vez que se hacen una kill Pero yo también lo voy a usar porque me gusta Ah no joda Recogelo con cucharilla tú, tú, tú, tú. Ay, hay tres, hay tres Ay, ya va, no, no, no Hijo de tu pinche madre, estaba viendo el menú, weón ¿Quién es vaquita, bebé? ¿Quién es vaquita, bebé? Mano, el tipo bajó, weón ¿Cómo a meter? Uh, muestra el arma, eso, mira. Corre, marico, porque este bien me agarra. Este no, no, no, no respeta. Bro. Corre, corre, marico. Ya tienen arma marico. Se está conectando un poco de gente. Coño, tengo un revólver. ¡Ay, ay! ¡Ya va a querer ese, ¡Huevo! Toma mama, huevo en el aire <risa> Ya estarás mío el cabrón bro. Pero por qué eres tan malo bro? Te gusta joderme, ¿verdad? Te quiero, bro No, tú no quieres a nadie Ajá, tengo tengo una grapadora Tengo una grapadora menor No voy a dudar en usarla Mano, ya tiene un rifle, horrible... no pames Un francotirador Yo también quiero <risa> Ya lo voy a frente, ya, ya lo voy a frente Ya, ya lo voy a frente, ya, ya, está, ya, está, ya, está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ahí está, mira... ¿Qué? ¡Oh, me mató! Steven, chinga tu madre. Dame perseguirme. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Steven, te odio! Mira. Verga. Tiene el franco, tiene el franco. ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Pow! Fortnite. ¿Por qué? ¿Por qué dije Fortnite? ¡Mátalo, mátalo, Steven! ¡Atero tuyo, atroo tuyo! tuyo, atroo tuyo, atroo tuyo! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, Steven! ¡No me decepciones, marico! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! Vieja marico. Steven, mátalo, Steven, mátalo, mátalo, Steven, mátalo, mátalo, mátalo, mátalo. Mátalo, mátalo, Steven. Es malo, es malo, es malo. Eso no joda. Te juro que voy a ganar una, te juro que voy a ganar una. Te juro que voy a ganar una. Me quieren rajar. Deja, ya va. Ya va. Joda. Déjame en paz. Tin, Tin el coño de tu madre. Tin el coño de tu madre. Me que ¡Ay! ¡Mano, me mató con Francotirador! No, pero esta gente es pro, weón. mira, mira. Hacking detected. Ninja barrios bajo, mira, mira, mira. Mira. mira. la mierda! El hacker, weón. Ya, mira, tenemos un hacker. Lo, lo expulso, lo voy a expulsar, lo voy a expulsar. Marico, tengo que ganar, weón. Tengo que ganar. ¡Po! POP oh, uh -huh. Marico, pues... ya, niña. huevo no le doy. Marico, viene por mí. Viene por mí, se acabaron la bala. Pírala, huevo Pírala. Pírala, que está lloviendo. Pírala, mano. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. No, no, chica, tu madre. Versus coño, tu madre, chico. Corre, corre, corre, viene, versigiendo. Ya va viejo. Vamos a dialogar como como hacerlo presidente. ¡Vamos a ¡Vamos a huevo! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Vamos a huevo! ¡Eres tranquilo! ¡Vamos a Te odio. Déjame. Déjame. déjame, Cállate, déjame. Este no, no. No me rajo un coño. No me rajo un coño. No, no, no. Vamos a huevo. Se frente un coño. ¡Vamos a ¡Que me mató! No, viejo No, confiaban en mi marico Confiaban en mi Si quieres que lo hayas rajado bro. Lo tienes pidiendo mira Alesby Que lo que es Alesby? Oh! Oh! Oh! ¡Oh! Que brutal! Me rajaste y te metí Varo, bueno, te vas conmigo yo tú me matas y te vas conmigo Mierda Oh shit Here we go again Mira, mira Verga, mira. <risa> le desinstalaron el juego del tiro que le dieron. <risa> Lo raro. <risa> Ajá, mira Edler, marico. Verga. Verga, verga, verga. F, con una pit, con una grapadora, marico. Me mató con una grapadora. ¡Curre, corre! ¡Curre! Corre, baby! Fuck this sniper no fuck this shit, man. A la mierda, weón. Soy ni ponde voy, weón. A la madre, yo tampoco tengo arma, puta. Corre, tibe, Repa al medio, Tibe, Corre, corre, salta, marico. Vamos a jugar, Steve. un centímetro de rajas el cuello, bro. Vamos a vea, Al que vea lo plomeo lo, lo yo. Está bajo tierra y un poco de gente, wow. Es este, ¿Eres loco, ay, <ríe> mamá huevo. No corra. Oh, oh, casi me raja el maldito Steve oh, es una ratica, weón. Wow. Estaba, Estaba esperando que yo entrara para volarme, weón. Wow. No, pendiente, pendiente no, con no, una ver, huevona, no, vale. se acercan, se la huevona, vale. El... Oh, dónde? dónde? Sí, ¡Ay, se ay! Se la... Ajá, ahí está el diablo, ya lo quiero que salga. Mano. Mano, ¿dónde está? ¿Subió? Danto, abajo. Este... Subió, subió. Mano, no. No suba, no suba. que porque... porque... no <klarintos> la no la teme. Corre, corre, correr, corre, peligro, peligro, te comí. ¡Ay! No, soy una mierda. Soy una mierda, bro. <ríe> mira, mira, y muestra la verga. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre a la verga! Se lo, se lo va a llevar el payón. ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, marico! De, ¡Déjame! ¡Déjame! ¿Quién coño me está, me está persiguiendo? ¡Ay, es que... ¡Vamos, es que está saltando así! <ríe> ¡Hibra, te odio! ¡Hibra, puto asqueroso! ¡Ay, se me acabó la bala! Eh, llegate, puto Llegate, llegate Llegate, papá huevo Llegate ¡Ay! ¿Qué? Mano, me, me tronaron, huevo No Me tronaron horrible Recoge, recoge ¿Qué coño te dio? ¡Eco! Mano, yo juego esta última y ya paro este video Lo paso por la computadora y seguimos grabando ¡Cuidado! Vétele, vétele. uh ¡Uh! ¡Vamos, Ibran! ¡Vamos! ¡Métele, métele! No, Ibran está todavía en partida. ¡Tú eres marico! ¡No se ha muerto! ¡Mano! Ibran bueno, es... ¡Jejeje! que ¡Jejeje! ¡Está arriba, está arriba! ¡Sube! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡No hay huevos! ¡Para no no <risa> la pura grapadora! Sube, sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube ya, wey. No mames. <risa> corre, <risa> corre. Wey, <pl> <risa> métele, métele. Tiene huevo. Tuyo, está métele, atrás tuyo. ¿De qué? Mira, <risa> ahí está, ahí está. Ahí ya está, se ve el puntito. Corre, corre para allá. Eso es mentira. Te puse rifle, como loco. Como loco. Como... mano no sabe, no sabe apuntar, anda matarlo. Oh. No sé, oh. Oh. ¡uh! <ríe> uh. <ríe> ¡La verga! Espero que les haya gustado el video, dale like, suscríbete, y comenta y nos vemos en el próximo video más tarde o mañana o, o, o, o el, el otro año. <ríe> Los quiero. Tú no vas